Respecto a las ARI, que son las áreas de regeneración integral, ya les he dicho las barriadas que, que, que nos volcábamos, decirles que son actuaciones por 25 millones de euros, que significa la rehabilitación integral en zonas urbanas desfavorecidas y que hemos actuado, vamos a actuar sobre 2.472 viviendas en 220 edificios, que van a ver mejoradas sus condiciones y a ello también hay que sumar 3,7 millones de euros para la regeneración urbana de tres zonas, el puerto Sanlúcar y La Línea, y una cuarta en Cádiz. Es un gran esfuerzo el que se ha hecho. Creo que se responde al a objetivo de transformación de la, de la provincia y de impulso a la provincia, y también de un impulso a los perfiles en las redes eh, sociales. Y también una nueva identidad visual, por parte de la imagen de la IT inicial, para transformarse en nuevos formatos y canales, nuevas formas de recepción y nuevas necesidades de, y adaptarnos a las nuevas necesidades de comunicación. Hemos intentado apostar por la sencillez, por formas limpias y, y por la claridad. Y también le acompañamos eh, un eslogan que antes no, no existía en la marca ITI, que es «Impulso que transforma Cádiz». Es un nuevo mensaje que creemos refleja bien el objetivo que desde los orígenes se marcaba esta ITI, este proyecto ITI en la provincia de Cádiz.